Pisando los dientes, listo. Ya terminé. Apago la luz. ¿Dónde está para apagar la luz? Acá, a ver que apago la luz. Me trepo por aquí. Apago la luz. No, no la pago Bueno, no importa. No la quiero pagar porque siempre la, siempre uso la luz del baño. No tengo problema para pagar los impuestos. Acá tengo mi cama, mi habitación. Acá mi tele. Acá mi mesita de luz con el control remoto para la tele, mi caloventor, mi ventilador. No uso el ventilador porque es para verano. Este es el interruptor para la luz, que está acá. ¡Ojo! Y acá está la del baño. Y acá está la de la cocina, que estoy en la cocina. Este es el interruptor para subir el botón del baño, que acá lo tengo. O sea, este es el hino y, y acá tengo la cocina con mi comida rica, mi favorita. Acá tengo los cubiertos, mi vaso con jugo. Y acá la tele. Y acá el... El control para la tele y el interruptor para prender y apagar la luz. Y ahora les muestro lo mejor que recién me bañé. Aquí tengo bañera. Paren un segundito. Ahí está mi bañera. Acá está mi toalla. Y esta es mi bañera. No tengo baño porque el otro baño... No, o sea, además de este baño donde me baño, el baño está allí, pero la bañera está ahí porque decidí tenerla ahí. Yo soy soltero y me llamo Papá Cerdito, de Peppa Pig. Y esta es mi mamá. Hola, mamá. Hola. Con el flash. Bueno amigos, adiós, una historia.